Bienvenida a un artista polifacético. Él es Félix Pimentel, un artista cristiano. Bienvenido, Félix. Un aplauso. Muchísimas gracias por eh, darme la oportunidad. Excúchenme, ciérreme la puerta, que no se me vayan estos impíos. Ve a qué, aquí. <risa> no, no, no, venga. <risa> que aquí vamos a nutrirnos ahora, <risa> que tú quieres que la más el otro día No, no el tóquilo. faruco, pepa, y dale. No, venga. No, no, la no, cosa no, el el otro día que... A ti te gusta lo de toquilla también. <risa> y te <risa> dice, no espérate, que está sí, el sí, afuera, de va allá <risa> afuera. <risa> Félix, bienvenido, cuéntame. El placer es mío, que ustedes me den la oportunidad de poder estar aquí con ustedes en esta hermosa tarde. Sí, estamos eh, agradecidos de que usted pueda estar aquí con nosotros para que ese público, porque esto es un programa juvenil, por esto lo ve de 100 años, 80, 90, todo el mundo, nosotros lo hemos caído en gracia a la gente. Qué bueno. Y nosotros estamos aquí, estamos a su orden. Para siempre, para... Cuéntenos un poquito de lo que es su trayectoria como artista cristiano, católico. Fíjate, antes pues en la ciudad de Nueva York yo inicié estudiando música, seis años de canto, técnica de vocalización. Y entonces pues a partir de ahí empecé a cantar en diferentes discotecas de Nueva York. Y de ahí pues me mudé a la ciudad de Miami tratando de poder incursar bien en la música. Y el 23 de, no, de, de octubre de 1998 a las seis y media de la mañana, Camino de mi casa a mi trabajo, escuché una voz interna que me dijo: Sígueme para que te salves. Y ahí mi vida se cambió totalmente. Y en vez de, de seguir cantando música normal, seculares, pues empecé a cantar música cristiana. Nunca había cantado merengue, eh, porque el merengue para cantarlo en esa época a mí no me llamaba la atención. Yo era baladista. Cantaba mayormente todas las canciones de José José, Camilo Sexto, que estaban pegadas en esa época. Pero cuando yo empiezo en los caminos del Señor, las canciones que llegan a mi vida son el ritmo de merengue, que es una, sentía algo como que el Señor me estaba dando algo que yo rechazaba y que estaba en mí, por tratando de llevar como una alegría al pueblo, un gozo al pueblo. Y entonces empecé a escribir canciones de ritmo de merengue y fui descubriendo con el tiempo diferentes géneros musicales que Dios me podía permitir cantar y grabar, y en la cual pues, en, el, en el penúltimo CD que grabé, me, me tomé el atrevimiento, como digo siempre, a los hermanos mexicanos allá, que con el permiso de ellos quise grabar un CD de mariachi completo y lo grabé en Colombia, en Bogotá, con una orquesta completa. Y verdaderamente, pues, gracias a Dios, a la gente le ha gustado mucho. No, eso, eso está ah, bien, eso está bien. Sí, en verdad a mí me encanta porque yo como católica, y es como yo siempre he dicho en mi pastoral juvenil. Que porque muchos de nosotros no sabemos las canciones tipo Lily Goodman, Redimidos, si es porque entre ellos se ayudan y hacen que esas canciones lleguen, entonces... En La música católica no es muy conocida, la conocemos más los que somos católicos, que vemos la voz de María y seguimos a Celineque, a alfareros y así sucesivamente. Entonces es bueno la iniciativa que tú tienes y el estar aquí para que nosotros como católicos damos llegar a la música. ¿Cuáles son tus objetivos ahora en ese ámbito de la música católica? No, fíjate, el objetivo es poder llegarle a una cantidad de personas inmense, inmensamente a través de la música, que es un, es un instrumento poderosísimo de conversión y de llamar a las personas al camino de Dios. Cuando tú escribes una canción, ejemplo por la canción que escribí ahora en el penúltimo, en el último CD, que se llama No la maltrate, ve, es una canción dedicada a la mujer y no en contra del hombre, sino un llamado a una reflexión en el hombre para tratar de cambiar una forma del maltrato de la mujer. Y entonces yo totalmente soy eh, reniego y estoy totalmente en contra. ...del maltrato, feminicidio, el abuso... ...en contra de la mujer. Mire, mire que es muy importante... ¿eh? ...una sí. canción con, con ese título... ...con esas letras, no la maltrate... ...que se está viendo mucho, lamentablemente... ...a nivel mundial, sí. no tanto aquí... ...porque la gente se fía en lo de aquí... ...a nivel mundial pasan... Eh, ...muchos percances con, con mujeres... ...que son maltratadas... ...si usted no se lleva con alguien... En una pareja usted lo que tiene que separarse de la mejor manera. O hablar, hay diálogo, hay psicólogo hay amigos. Porque eh, a veces, cuando usted tiene mente vaga, sendero del demonio, dice claro. eh, el alagio. Entonces, eso es muy bueno que, que una persona, así como usted, eh, lleve en música, en muy buena música, ese mensaje de no maltratar a las mujeres. Fíjate, en una parte del CD... Eh, mi esposa que se encuentra aquí conmigo, Racheli, Pues colaboró con, con, con esa canción y ella plasmó una estrofa en esa canción Que fue impresionante en, en ese CD Y de veras que, que ha sido de una bendición enorme Para mí, porque me ha enseñado A través de esa canción Pude aprender más de cómo es que uno debe De tratar y compartir No solamente con tu esposa Sino con el género femenino con la mujer en sí Es eh, respetarla Y es decir, una parte ahí ¿Me permite cantar un pedacito de eso? Sí, claro, hey, sí, claro. Me dice Naciste de una mujer Vergüenza te debe dar Que en vez de maltratarla Debiera siempre cuidar Entonces, esa parte Ella, pues, aportó en esa canción hermosísima Es eh, muy bien, porque no, eh, tiene una voz, el hombre. no, no, el hombre tiene una voz en esto sí. Sí. O sea, Tú no tienes nada Que, que como para una pregunta sí, sí, eh. hay una curiosidad Yo quiero saber <risa> no, es todo, es todo La industria de la música religiosa ¿Cómo se maneja? Porque vemos por ejemplo que hay muchos artistas Que pertenecen a ese renglón Pero luego se salen Y, y van a la industria de la música secular Porque no reciben el apoyo Necesario ah. para poder uh -huh. Proyectar En el ámbito del catolicismo Y uh -huh. eh, lamentablemente no hay apoyo Lo digo públicamente Yo tengo ya 20 años en sí. este caminar Con el señor Eh... He andado toda Latinoamérica en conciertos y dando conferencias a nivel internacional y todo Estados Unidos. Y lamentablemente... Bien, bien. Lamentablemente con Alfarero, no. estuve en, en, en una gira con Alfarero y Ambioris. Eh, estuve en Barranquilla, Cartagena y Cincelejo, allá en Colombia. En Barranquilla, pues fue impresionante. Entraron 37 mil personas en el concierto. Y en Cartagena, pues 12 personas, igualmente en Cincelejo. Pero... En el ámbito del catolicismo, el católico no apoya nuestra Exacto. música cristiana, que es una música con, con buenas instrumentaciones, muy buenos cantantes. Buenos arreglos, ah, es arreglos. Sí, buenos arreglos musicales. A menos en el, en el aspecto mío, yo me preocupo mucho por tratar de llevar buenos arreglos musicales en las canciones. Igualmente que el CD de Bachata que grabé completamente igual. Y Alfarero es una, una orquesta impresionante de música también, Ambiori Padilla, una música impresionante. Hay tantos artistas católicos, el de sí, tantos artistas católicos que son muy buenos, pero a nivel mercadeo no han recibido ah, el apoyo sí. que Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que hace falta para que esa industria despegue? lo que hace falta que alguien crea de que sí vale la pena invertir para a nivel monetario para, así es. para proyectar esa música a nivel internacional mire y, y perdóname porque ellos hay personas que la consumen sí, hay personas sí, que van a los sí. conciertos a mí me consta sí, sí. cualquiera se sorprende con esto de, de que no apoyan porque no en lo, tanto en lo, en lo mundano en la, en la música pasa así en la música del mundo también pasa así a veces que no lo apoyan pero lo apoyan más es lo mismo católico sí, sí, sí. con usted porque usted nos está explicando que hacen buenos arreglos la música suya que tuve el honor de ahorita escuchar hizo un arreglo con orquestas en vivo sí, sí. Y, y, y es algo bueno algo católico entonces lo mismo católico no le prestan atención a lo que se le está llevando de buena calidad eso es así Realmente y cuéntame un poquito que me gustó esta parte cuando se dio la voz interior que le dijo que sígueme o te vas a pelear O sea, ¿cómo pasó eso? No lo dudo en algún momento. En, absolutamente. Yo escuché esa voz y fue como que yo tenía alguien delante de mí que me estaba hablando. Eran las seis y media de la mañana. Iba en mi carro a mi trabajo. Y yo dije una frase que después con el tiempo cuando empecé a escudriñar la palabra me di cuenta. Donde dice la Biblia, la palabra del Señor... Clama a mí y yo te responderé Y yo esa parte la ignoraba Y en esa mañana yo escuché una voz que me dijo Sígueme para que te salves E inmediatamente yo empecé a llorar Y fue un llanto impresionante Que duré aproximadamente como una hora llorando Y yo miraba al cielo y veía tanta Tanta santidad y me veía a mí mismo Y veía tanta mugre espiritual Y entonces ahí pude descubrir de, En mi interior de que Dios me estaba llamando y empecé desesperadamente a buscar y querer conocer de ese que esa mañana se molestó en buscarme para rescatarme. Y empecé a conocer sobre Jesucristo. Y ahí entré a una escuela que fundó el padre Emiliano Taldif, que se llaman Los Lo Siervos de Cristo Vivo, en la ciudad de Miami. Y entré cinco años a estudiar la palabra de Dios. Y a los cinco años, pues el Señor empezó a enviarme por toda Latinoamérica a dar conferencias, y a dar conciertos de alabanza. Duré 20 años en eso. Me paralicé ahora por la cuestión del coronavirus. Pero yo bajaba de un avión y al otro día pagaba ropa y me iba para otro país. Era impresionante cómo Dios me estaba utilizando. A través de la oración he orado por 42 mujeres y de las 42 mujeres todas han quedado embarazadas, que no han podido tener hijos. No es Felipe Pimentel, es la gracia, la gracia y el poder del Espíritu Santo Amén. que se manifiesta Amén. Amén. Y, el, y ha sido impresionante, impresionante Amén. Eh, Amén. Le cuento una pequeña anécdota rápida En El Salvador yo termino de predicar en un retiro Cuando terminé de predicar en el retiro Entrego el micrófono al sacerdote Y escucho una voz que me dice Coge el micrófono y llama a esta hija que me está pidiendo oración por ella Y cuando yo cojo el micrófono que llamo Que hay una señora que le está pidiendo al Señor que ore por ella, porque ella no ha podido quedar embarazada y el Señor quiere que ore por ella. Pero en ese instante, cuando yo cojo el micrófono, que digo eso, la señora se acerca a mí y me dice: En el momento que usted cogió el micrófono, yo le estaba pidiendo a Dios que me diera una palabra y usted empezó a hablar. Y yo le oré a la señora y cuando le oré a la señora, le dije: Para el año entrante, cuando yo regrese aquí al Salvador, usted va a tener su hijo en brazos y va a ser una niña, porque usted está pidiendo una niña y Dios le va a conceder una niña. Cuando yo tenía un programa de radio en El Salvador que transmitía, y yo dije esa palabra, digo, la señora que le di la palabra de parte de Dios, que no dude, dice el Señor, que para el año entrante, cuando llegue allá, ella va a tener su hija en brazo. Y ella decía que los médicos le habían dicho que nunca iba a quedar embarazada. Y yo le dije una palabra, dice el hombre, por una palabra poderosa, dijo Dios. Oye, cuando llegué al Salvador, la niña, la señora tenía a su niña en brazo y no querían que subiera al stage, a dar eh, testimonio y yo subí la señora a dar testimonio y hoy la niña tiene cuatro años de edad para la gloria de dios amén amén, amén. Sí. eso es wow. dios manifestándose en la palabra eh, también nosotros nos sentimos muy orgullosos de que usted esté aquí porque también para nosotros y para todo ese público que se detiene a las cuatro de la tarde eh, llevar la palabra de dios es muy bueno mira Mucho marito no solamente yo que ando predicando a través de la palabra y la música, sino cada uno de ustedes en su labor diaria, en su forma de vivir, en su comportamiento, en su testimonio de vida. En el trabajo, en la discoteca, si tú eres DJ en discoteca, ahí también usted puede predicar a Jesucristo. ¿Cómo? Teniendo un comportamiento de vida que no sea estéril, sino que sea un comportamiento de vida que sea de luz, que tenga amor por los demás. Que vive en paz con los demás. No importa la labor de usted, donde usted esté trabajando. Yo le estaba diciendo aquí al hermano en esta mañana que estuvimos conversando algo. Y yo le dije, en el lugar donde tú trabajas, ahí evangelizas. ¿Por qué? Porque yo cometí un error. Hace 20 años cuando Dios me llamó. Yo cantaba en discoteca en Nueva York y en Miami. Y yo pensé que al recibir el llamado de Dios tenía que salir de la discoteca. Y tenía que hacer todo lo contrario. ¿Por qué? Porque si yo salgo de la discoteca a predicar en las iglesias, ¿Por qué le voy a predicar ya a los que, están, a lo que están, están siendo evangelizados? Entonces, ¿quién sí, le va a predicar sí. a los que están dentro de Así sí, es. ¿Quién le va a predicar a los que están dentro del mundo bajo oscuro? Si nosotros no salimos de allá. Jesús no vino por los sanos, vino por los enfermos. Sí. Entonces, si aquellos hermanos están enfermos porque están sedientos de alguien que le dé una palabra de aliento y de vida, ¿por qué tenemos que salirnos y dejarlos a ellos allá? Entonces, todo uno cada uno de ustedes que está ahí, ahí predique. ¿Cómo con su testimonio de vida? Con su comportamiento, con el amor al prójimo Con el servicio a los demás Siendo tolerante en muchas cosas Hay diferentes formas de predicar No es que yo me pare con un micrófono en un estadio a predicar a Jesucristo solamente, no Cada uno de ustedes puede predicar en su forma de vida Entonces, ojalá que Dios Lo utilice a ustedes de la misma manera En el lugar donde ustedes están Amén, amén, amén, amén. amén. Muchas gracias, Félix una, una de las canciones que más eh, Usted ha sentido apoyo eh, De todas esas canciones que usted tiene Mira, la canción que ha sido impresionante, una se llama ¿Quién soy yo? Es una balada. ¿Te canto un pedacito? Sí, claro. ¿Quién soy yo para que me recuerdes, para que te preocupes por mi salvación? Eh, eh pero bueno. bueno eh. ¿Eh? Qué duro, feliz. Muchas gracias, este programa es suyo Y usted sabe que nosotros estamos a disposición De lo que usted desee en cuanto a Cristo Estemos hablando Primero gracias a Dios Gracias a usted y a cada uno de ustedes Por darme la oportunidad No, pero eh, no puedo, tiene el hombre. Wow. Está, eh, está sí. bien es la, la chela, sí, de seguridad vaya. que tienen que andar ustedes, por seguridad ese artista, porque canta ranchera también, pero tenemos un tema, un merengue, sí ahí arriba está, Dale un merengue, un Rafaelito